Buenas noches, estamos listos con las noticias, pero primero damos paso a los titulares. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, dio un informe ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La ministra de Relaciones Exteriores destacó el trabajo de Ecuador en temas de igualdad y equidad de género. Y en lo internacional, la policía de Brasil concluye que presidente Temer incurrió en delito de corrupción pasiva.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 los artistas locales. Se ha hecho más rápido la recopilación de la información gracias al uso del Internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave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 La Policía de Brasil concluyó que el presidente Temer incurrió en delito de corrupción pasiva y en la India se celebró el Día del Yoga. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente Michel Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva, según un informe preliminar divulgado el martes por el Supremo Tribunal Federal.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 exportaciones y importaciones detenidos en madrid tres supuestos yihadistas marroquíes uno de ellos miembro del grupo estado islámico y considerado extremadamente peligroso el perfil de este hombre de 32 años corresponde con el de los terroristas implicados en los atentados cometidos en el reino unido y francia las fuerzas del orden españolas lo consideran una clara amenaza para la seguridad según la investigación, este presunto miembro del Daesh estaba iniciando en las prácticas terroristas a los otros dos arrestados de 33 y 38 años y también de nacionalidad marroquí. Los tres convivían en un piso de este inmueble de Madrid. Al parecer el principal sospechoso había mantenido contactos con miembros del grupo Estado Islámico en Siria e Irak vía las redes sociales. Estas detenciones se enmarcan en la estrategia policial para la detección y neutralización rápida de individuos radicalizados. Desde junio de 2015, cuando España elevó la alerta terrorista al nivel 4 de 5, han sido arrestados 172 presuntos yihadistas. Forenses de la Cruz Roja iniciaron el proceso de identificación de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 contra Gran Bretaña y sepultados en las Malvinas. El trabajo iniciado el martes busca dar la identidad a las tumbas de combatientes como parte de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido. Y son sus familias quienes han solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja se identifiquen a aquellos soldados sin nombre y es la razón por la que estamos hoy aquí. En el cementerio de Darwin hay 237 tumbas de militares, de las cuales 123 tienen la leyenda, soldado solo conocido por Dios. La Cruz Roja indicó que todos los restos exhumados se colocarán en ataúdes nuevos y volverán a inhumarse en el mismo lugar en el que se encontraban. Espero que encuentren lo que quieren, espero que tengan resultado. Espero que los científicos puedan dar resultado, porque es un cierre para todos. Las hostilidades duraron 74 días en el Atlántico Sur, hasta la rendición de las tropas argentinas que habían ocupado el archipiélago. Con movimientos sincronizados como si fueran un solo cuerpo, miles de indios realizaron el miércoles una clase de yoga masiva al aire libre. Es en celebración del Día Internacional del Yoga que fue decretado por la ONU. Ahora me siento muy relajada y muy saludable en mi mente también. Entonces animo a todos a hacer yoga diariamente. Entre los practicantes estaba el primer ministro Narendra Modi, para quien el yoga ha permitido conectar a India con el mundo. Es muy útil para nosotros, nos sentimos frustrados por el trabajo, pero si lo intentamos nos relajaremos. Desde su llegada al poder en 2014, el nacionalista hindú Narendra Modi ha convertido la promoción de la cultura ancestral india en un eje de su política cultural. El país de 1.250 millones de habitantes posee un ministerio dedicado al yoga y a las medicinas tradicionales.